Es algo que, que sorprende Primera vez en Barranquilla Está la gente bastante sorprendida Aquí vemos al cuerpo de investigación Tratando de entender inicialmente de qué se trata La gente tomando videos, tomando testimonio, los niños algo que nunca vimos. La verdad, pues. Oye, los números, que vaina rara, hay que anotarlos Esos números hay que anotarlos, 30, 30 y ahí No, oye, ¿quién sabe? No, un bolitazo 70, wen, que vaina rara ¿A quién le pasó el sueño de el sueño anoche? 2030 Tomando imágenes Inéditas De todo lo que está pasando Mierda, culen pa' aquí de malo si Pares, hola, compadre Que un merdorito no cae todo lo que Un la hora que llegue. Tiene unos tonos fluorescentes por parte. Sí, La piedra brilla por parte. Turquesa. No, pero es que cómo vamos a ver si un eh, empaquete malo. Doña, despacio para que otros puedan ver lo que también hay. Doña, el permiso, hombre. Ya no sé qué está conmigo. En este barco, Oiga, eso quieto, hombre. Sí. Mierda, pulle empaquite. Si está empaquitada, sí. déjela. Paquitada. Déjela, déjela, déjela que las personas trabajen. No, vamos a, a mirarla. Por mí, esto viene es cosas grandes para este barrio. Y me vas a tener que respetar a las buenas o a las malas. Ajá, gracias, padre. Porque contigo nadie puede y tú me lo revelaste. Pule viaje. Tiene a todos los, a los niños nerviosos. ¿De dónde le puede morir ahí al cruzar la calle? Van los niños ¿Sí, sí, sí? sí, sí. sí, lo asustados. Lo ¿Tiene muchos mensajes? de o que, compadre? Ah, pues, tanta gente que, organise... es que ya va a morir uno. <risa> Vamos a tomarle una foto así. No, Permiso. Re ¿Por qué la También vinieron una chiquita, ¿verdad? Esa chiquita también la cayeron de arriba. Esa no la puso nadie, se cayeron de arriba. Cayeron de Impresionante arriba. Impresionante la descripción. Se respeta, se respeta. Mira que hay un parche brillante. Acá hay otro. No ¿Sabe dónde viene esta vaina? La cámara no logra Sí, del otro lado hay un 30-30. Un cristiano, mi amor, un científico, para eso hay que estudiar. Eso no es que yo soy cristiano. Para eso hay que estudiar, pasa de dónde viene eso. Padre celestial. No, que Ningún pastor va a decir dónde es eso. Sí, no, sí, pastora, Ningún no, pastor. Sí. Ya viene bueno, el camino. Puede venir el pastor que quiera, eso no lo dice nadie. El que el estudia. Que Dios permita. Hay dos incrédulos que dudan de lo que